Hola, soy Eric y espero te encuentres muy bien. El día de hoy lo que te quiero explicar es a cómo cortar tus videos de 6 maneras diferentes para mejorar tu flujo de trabajo. Vamos a hecho. Bueno, bueno, ya estamos aquí en el ordenador y la primera herramienta que vamos a aprender a manejar es la herramienta de cuchilla. Bueno, para utilizarla oprimimos la letra C y con esto la activamos. Para utilizarla es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es ir oprimiendo clic en las partes que queremos cortar de nuestro clip de video. Ahora, para eliminar esas partes le damos a la V para activar la herramienta de selección le damos clic para seleccionar y le damos a borrar de esta manera. Con eso borramos nuestros clips. Ahora, para cerrar los espacios entre clip y clip lo que hacemos es volver a oprimir en los espacios y oprimir borrar de esta manera. Bueno, en el caso de tener más de un clip sobremontado en las líneas de video o canales como acá lo que vamos a hacer es activar la letra C y vamos a hacer un super corte. Para hacer el super corte oprimimos Control Shift más K. Y de esta manera hemos cortado dos clips a la vez o más. La segunda herramienta que utilizaremos el día de hoy para recortar nuestros videos es la herramienta de selección. Sí, así como lo escuchaste, la de selección. Entonces para activarla oprimimos la letra V. Le damos a la V y nos vamos a las esquinas de nuestro clip de video hasta que nos aparezca un icono rojo que será el icono de recorte, de esta manera. Con esto podemos estirar el video a su duración original o acortarlo, de esta manera. Como ves, nos deja un hueco. Y a estos huequitos le vamos a eliminar. Y así funciona nuestra segunda herramienta. La tercera herramienta que utilizaremos para hacer nuestros cortes de video será la herramienta de editar rizo. Para activarla oprimimos a la letra B. Bueno, una vez hayamos activado la herramienta, lo que vamos a hacer es irnos al final de nuestro clip, por ejemplo aquí, y como te das cuenta podemos encoger o estirar como con la herramienta de selección. Sin embargo, esta no nos separa los clips o deja un hueco, por lo que es mucho más interesante a la hora de editar. Puede ahorrarnos bastante tiempo y de esta manera funciona esta herramienta la cuarta herramienta o método para recortar tus vídeos como ton profesional de la que hablaremos hoy es la herramienta de editar desplazamiento para activarla vamos a oprimir la letra N y una vez la hayamos activado nos vamos al corte entre nuestros dos vídeos y desplazamos hacia la izquierda o derecha de esta manera como ves es súper sencillita de utilizar para qué nos sirve esto para desplazar el corte sin cambiar la duración total de nuestro vídeo el quinto método que utilizaremos para recortar nuestros videos también utiliza el desplazamiento, pero se vale de esta herramienta de otra manera. Entonces, para activarlo, oprimimos la letra Y y para utilizarlo nos vamos a un clip que esté en medio de otros dos. Le damos encimita, de esta manera, hasta que aparezca este icono, que es el de desplazamiento. Entonces, lo que hacemos es desplazar a la derecha o a la izquierda. Y arriba, lo que él nos mostrará es dónde comienza y donde finaliza el video de la mitad. Y que va después de ese video y antes de ese video. Para que puedas coordinar mejor. Una vez estés satisfecho lo que haces es soltar Y de esta manera realizarías el corte. Bueno, hemos llegado al sexto método de corte de video. Que es con la herramienta deslizar. Pero si te quedas un poco más te enseñaré un método secreto. Bueno, para este sexto método activamos la herramienta de deslizar. Que se activa con la tecla U. Y lo que hacemos es irnos a nuestro clip del medio. Y lo que hacemos es oprimirle al desplazamiento. Lo que va a hacer es desplazar el clip del medio sin afectar su duración, pero afectará los de los lados. Por ejemplo, así. Y también mantendrá la duración objetiva de todo el video. Como te das cuenta, no afecta la duración, sino nada más entre donde se corten. Hemos llegado a nuestro momento en el lado, el método secreto. El método secreto es... Hacer cortes de video sin utilizar el mouse. Netamente con el teclado. Para esto oprimimos L. Para reproducir el video. K para pausarlo. Y J para retroceder. De esta manera. Bueno, una vez hayamos decidido en dónde queremos cortarlo. Por ejemplo acá. Entonces podemos cortar lo que va delante del video. oprimiéndole a la V. O podemos cortar... Por ejemplo, lo que va detrás oprimiéndole a la K. De esta manera. Quiero agradecerte por haberte quedado hasta el final de este video. Y además invitarte a complementar lo aprendido. Por eso te estaré dejando aquí un video en donde te explico a cómo poner música de manera súper sencilla. Y además te invito aquí a unirte a esta comunidad que va creciendo día con día. Soy Eric Cruz, esto es Academy Y no olvides que lo más importante es disfrutar del proceso. Nos vemos en otro video.